el tiempo, la vejez, la muerte ¿Qué tienen esas tres cosas en común que son inevitables pero podemos aprender cómo vivir más tiempo envejecer mejor y no morir tan rápido y para esto vamos a entender cuál es el secreto de las zonas azules para ello lo primero que debemos saber es qué son las zonas azules las zonas azules son los principales lugares del mundo en donde se encuentran las personas más viejas de todas sobre todo aquellas que superan los 100 para ver más, un poco más cómo es que los habitantes de esos pueblos logran llegar a estas edades tan avanzadas vamos a ver los casos de estudio de 5 ciudades en el mundo Cerdeña en Italia, Okinawa en Japón, Icaria en Grecia, Nicoya en Costa Rica y finalmente Loma Linda en Estados Unidos lo primero que vamos a ver es un estudio que se publicó en el Wall Street Journal por el investigador Dan Buetnet Dan Buetnet junto a un grupo de científicos fueron a la ciudad de Cerdeña en Italia para entender cómo es que las personas vivían tanto tiempo allá y lo que encontraron fue algo fascinante porque estas personas viven con una dieta basada en carbohidratos así es como me escucharon, carbohidratos pero los carbohidratos no son malos los carbohidratos no son los que engordan y la proteína, ¿qué pasa con la proteína? bueno, resulta que los carbohidratos que ellos consumen son unos carbohidratos muy especiales. ¿A qué me refiero? Son carbohidratos complejos, frutas, verduras, carbohidratos de grano integral y sobre todo las judías. Las judías son el secreto, porque con las judías es que logran reemplazar la proteína que no están comiendo de manera animal. Esto no implica que no coman ningún tipo de carne, si sí la comen, pero la comen de una forma muy racionada, de una forma bastante controlada. Además, se dieron cuenta que no, son, no es solo lo que comen, sino cómo lo comen, la forma en la que preparan estos alimentos. Por ejemplo, se dieron cuenta que la forma en que las personas preparaban el pan no era simplemente ir a comprar la harina en la tienda y ya estaba, empezaban a hacerlo. No, todo el proceso comenzaba desde que cortaban la leña hasta la harina que compraban, el trigo, todo lo hacían ellos, desde su casa básicamente, era del jardín a la mesa. Asimismo, el esfuerzo físico que hacían para preparar este pan podía llegar a ser aún más agotador que una sesión en el gimnasio. Por otro lado está el manejo del estrés. ¿Cómo manejan el estrés? Simplemente es con las personas con las que se rodean. No tienen ningún tipo de problema con sus vecinos, todos son amigos, todos ayudan entre todos. Al mantener este tipo de relaciones saludables con la gente que los rodea, el estrés diario disminuía radicalmente y como ya lo sabemos, el estrés se conoce como el asesino silencioso ¿Qué sucede? En estas comunidades, son realmente comunidades se apoyan el uno con el otro si alguien se enferma, es seguro que un vecino va a llegar a apoyarlo si a alguno de sus granjeros se les pierde su rebaño de ovejas entre los vecinos, van a donarle de sus ovejas para que vuelva a tener un rebaño y pueda vivir con algo. Allá nadie vive solo. La clave de la vida de ellos es el apoyo mutuo. En estas ciudades no existe el abandono familiar. ¿Qué es el abandono familiar? Cuando los hijos cumplen cierta edad, se van de sus casas y sus padres son muy mayores y muy viejos, los encierran en casas de retiros o simplemente los olvidan. Se les olvida que tienen padres, que tienen abuelos. Los abandonan. En esas ciudades no pasa eso. Los hijos siguen viendo a sus padres, están pendientes, los mismos nietos están ahí involucrados en su familia, los bisnietos también están ahí. E incluso tienen algo importante y es la actividad física. No son para nada caminan todo el día de su casa a ver a los amigos, a ver a sus familiares o incluso al bar. Porque algo interesante e importante de estas comunidades es que mantienen en su dieta una copa de vino tinto casi diaria. Esto mostrando que se cumple esa teoría que una persona que bebe alcohol con moderación puede llegar a vivir más tiempo que una persona que no bebe alcohol Por otro lado está Tim Crow, experto en zonas azules él nos va a hablar de las cinco zonas azules mencionadas previamente y va a corroborar lo que Don Bodner en su estudio anterior nos dijo y es que principalmente la comida es cultivada en su propia tierra segundo, beben vino tinto con moderación tercero y muy importante, comen hasta estar saciados, no llenos ¿Qué quiere decir esto? Que comen hasta aproximadamente un 80% de su capacidad alimenticia completa. No, no comen hasta estar a punto de explotar, comen hasta sentirse saciados. Comen lo que necesitan comer, no en exceso. Los vegetales y las frutas son sus prioridades, son su principal fuente de tanto proteína como carbohidratos. Y muy de vez en cuando consumen pescado o lácteos De hecho, hay un famoso entrenador y nutricionista canadiense llamado Harley Pasternak, autor de la dieta de los 5 factores, que dice: La mayoría de las rutinas saludables del mundo hacen de la comida todo un evento, una mesa gigante, decorada, toda la familia se reúne, toda la familia comparte, come, se divierte, se ríe, dura mucho tiempo. Esto en contraposición de la costumbre moderna, que es comer de afán, comer rápido, con el teléfono en la mano, el computador al lado haciendo otras cosas, no disfrutando de tu comida. Pones la comida en un segundo punto y tus prioridades son otras totalmente diferentes. Entonces, al final, no te preocupas por qué comes, por cómo comes, por si comes mucho o poco. Todo esto lo podemos, re lo podemos resumir en ocho secretos principales. El primer secreto es actividad física intensa, pero esa actividad física está enmascarada, está escondida en esas actividades cotidianas, ellos no tienen una vida sentaria, no son de me levanto, hago 20 minutos de ejercicio y luego me acuesto en mi cama el resto del día no, ellos tienen una vida activa, esa es la actividad física de ellos segundo punto es tener un Ikigai, Ikigai es una palabra japonesa que viene de Okinawa que es una razón de ser por qué me levanto cada mañana, tener un, un objetivo, tener un propósito algo que nos motive a levantarnos cada mañana, a trabajar cada mañana a ser felices. Tercer punto, y yo diría que el más importante, reducir el estrés. Como ya lo dije antes, el estrés es el asesino silencioso, el estrés viene acompañado de muchas enfermedades graves. Reducir el estrés implica parar la rutina que tenemos diaria y dar paso a otro tipo de actividades, actividades diferentes. El número 4 lo vamos a llamar ara achibu. Es un concepto de Confucio que quiere decir come al 80% de tu capacidad. En otras palabras, come hasta estar saciado, no lleno. El número 5 es priorizar una dieta basada en frutas, verduras y legumbres. Las carnes, el pescado, los lácteos y demás pueden ser consumidos pero con bastante moderación. El sexto es el consumo de bebidas alcohólicas con moderación, como lo dije antes una copa de vino tinto al día no va a matar a nadie, de hecho esto quiere decir que el vino tinto trae varios beneficios para la salud. El séptimo es participar en grupos sociales, ¿Qué quiere decir no nos aislemos, tenemos que compartir, el ser humano está diseñado para ser social, para compartir con los entes que lo rodean, con las demás personas. Además, esto nos va a distraer y también nos va a reducir el estrés siempre y cuando estas relaciones sean saludables como lo vimos en el ejemplo de Cerveja. Y finalmente, y otro de los puntos supremamente importantes, es mantener un vínculo y una relación con nuestros familiares, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros abuelos. No los olvidemos, no los dejemos, no los aislemos de nuestras familias. Porque créanme que ese vínculo familiar puede funcionar como una de esas razones de ser de nuestros padres, de nuestros abuelos. Ese vínculo familiar puede hacer que nuestros seres queridos vivan más tiempo y pueden hacer que nosotros el día de mañana, cuando seamos abuelos, cuando seamos bisabuelos, vivamos más tiempo. Para resumir todo el video, dos ideas. Primera idea, mantener una vida saludable, una dieta balanceada, principalmente como ya lo dijimos, frutas, verduras, legumbres, carnes, pescado, lácteos con moderación reducir el estrés y segundo punto una vida social tener amigos compartir con nuestros familiares mantener esas relaciones de una forma saludable que nos ayuden a lo que ya se dijo antes reducir el estrés no aumentarlo porque no lo necesitamos aumentar sino contener nuestro estrés lo más bajo posible y bueno espero que les haya gustado ya saben suscríbanse comenten compartan con sus amigos den like al vídeo nos vemos en una próxima ocasión